Hola, estamos acá en. B B B B B Ese juego, de nuevo. Sí. Bueno. Eh... Bueno, antes de empezar el video le quiero pedir perdón por el video pasado que no. No se grabó muy bien el micro. O sea, sí si se grabó al principio, se escucha bien, pero después se escucha muy bajo y bueno, prácticamente no se puede entender lo que digo. Pero bueno. Esta vez no voy a cometer el mismo error eh, Voy a bajar el audio del juego Y se va a escuchar más mi voz Entonces así me van a poder entender bien De hecho no sé si ahora se va a escuchar muy bajo el audio del juego Pero bueno, no importa, por lo menos eh, Se va a entender lo que yo digo, ¿no? Que es lo importante, bueno Vamos a ver si podemos llegar más lejos hoy Porque... Mmm, porque bueno, tenemos que llegar lejos, ¿no? A ver... Bueno, ahora hoy lo que voy a hacer, eh, mientras llegamos, es comentarles las partes más difíciles de, de todo el juego. La parte más no son las partes más complicadas no son tanto las partes que yo les había mostrado con los otros videos. Sino... Eh, ¿Se acuerdan en el video pasado que cuando ganamos la... O sea, cuando pasamos la torre nos fuimos a una dimensión medio rara donde era todo gris? Bueno... Eso pasa, eh, cada vez que ganas un, un nivel pasa eso. Nos vamos a esa dimensión gris. Eh... Bueno, excepto cuando ganas no el laboratorio, ahí no. Pero en el resto sí. Y bueno, ahí, ahí, son, ahí están las partes más difíciles del juego. Primero que nada, tenemos... O sea, en la, primera, en la primera parte de gris, que se llaman intermissions. En la primera intermission está, eh, está eso de que tenemos que controlar también a... A, a Vermilion, ¿no? Bueno, o, bueno, en este caso Vermilion, ¿no? Tenemos que controlar a nuestro amigo rojo. Y es bastante difícil controlarlo también, porque tenemos que controlarlo los dos al mismo tiempo. Y después... En el segundo, cuando lleguemos, es que ya vamos a ver este video, no sé. Pero en el segundo es incluso más difícil. Y bueno, después la parte más difícil de todas del juego es el nivel final, que ese sí se lo mostré, ¿no? Que, que, que se vuelve todo re loco. <ríe> bueno. Vamos a ver si... Vamos a ver si puedo llegar. Pero bueno. Otra cosa, les quiero agradecer porque. Porque últimamente estoy subiendo bastante. Bueno, estoy subiendo algo en suscriptores porque durante bastante tiempo me quedé en 31 suscriptores y ahora estoy volviendo a subir. Y eso está re bueno, está re bueno porque la gente se está suscribiendo a mi canal. Es como muy. No sé. Es muy motivador. Aunque sean pocos, pero con que haya algunos que se estén suscribiendo, yo ya, estoy, yo ya estoy muy feliz. Así que bueno. Ah. Perfecto No debería de perder por acá Me sorprende que no haya perdido En la, en la parte esa de La que perdí perdido dos veces al, al, En el otro video <ríe> En el primero Perfecto Lo bueno es que no tenemos que ir por las trinkets Eso es lo que no sé si entendieron del otro video No no vamos a agarrar las trinkets Porque es muy difícil Es muy complicado onda No, no ya es suficiente con el reto de geometría Que por cierto, no lo, voy a, no lo voy a seguir subiendo Por el momento Porque es muy complicado O sea, no estoy en el nivel para pasármelo Yo pensaba que sí, pero no No estoy con el nivel todavía Tengo que practicarlo más, así que bueno No lo voy a subir por el momento, quizás después en un futuro Lo retome, pero uh, Por ahora no Ok ¡Uh! ¡Casi pierdo! ¡Uh! Ok. Para, para, para, para. Bueno, acá rescatamos a Victoria. Como les dije, en, la, en el primer nivel que, que ganamos no vamos al, a la dimensión gris, a la intermisión, Pero en el resto sí. Pensando que, mientras tanto... A ver. Voy a bajar un poco el volumen a juego porque que, que, que está demasiado fuerte. A ver. Está listo. Ok. Ok, vamos por el siguiente nivel, vamos a rescatar a, a Vermilion De la torre, en el que se vuelve todo, todo re flasher, todo super arcoíris, todo super todo. Ok Siempre me olvido del camino, creo que era por acá. A ver Sí, ok Pa pa para pa pa para pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ok, estamos acá Este este nivel yo creo que de, de, de, Sin contar eh, el principio del juego Yo creo que este nivel es el es más fácil es, es el más fácil Porque no, no, hay mucha, no, hay, no hay mucha complicación acá No hay mucha complicación Esas palabras existen, no sé Pero bueno Okay. Sé si es que no hablo mucho es porque bueno, estoy concentrado, ¿no? Supongo que en el primer intento esté llegando bastante lejos. Ya llegar acá es un logro, ¿eh? Podrá parecer fácil, pero pero la verdad no es tanto. A ver. Y más cuando estás grabando, que tenés que estar pendiente con lo que decís. Y la música que te pone súper... Te, te da demasiado hype la música. Ojo que... Ojo que esta parte es engañosa. ¡Uh! Es todo cerca. ¡No, no, no, no, no! ¡Uh! Ok. A ver, a ver. Queda, queda esta parte. ¿Listo? ¡Listo! Ah, ok. Acá estamos... Acá estamos... Con nuestro querido amigo... Rojo llamado Vermilion Y vamos... En la, parte de lo que nos, en, lo, en la parte que nos habíamos quedado Quedan dos Ok Ok Ok, perfecto Bueno, esto Se lo he explicado en otro video, pero como Tuve problemas con el audio, como les dije eh, Solamente los he entendido Cuando, cuando estamos eh, arriba Vermilion no nos sigue Y cuando nos vamos para abajo Nos sigue y nos pone un poquito un poquito más atrás de donde estamos entonces hacemos así y perfecto listo ves o sea, yo me pongo acá me sigue cuando estoy en el piso cuando cuando estoy arriba no al principio me costó entender la, la mecánica del juego pero bueno ahora ya que yo sí lo entiendo se las explico esta a esta parte ahora la voy a hacer lento porque la otra vez perdí y no quiero perder acá Ok, hicimos ¿sí que esta es la parte fácil ahí va Ok. Uh. Bueno, tenso este juego, maldición. Aunque okay, me parece eso casi todos los juegos. No sé. Okay, esta parte es tramposa. No quiero perder porque... A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Ok, ahora vamos con la parte difícil. Ahora vamos con la parte complicadísima. Esta. Esta es la parte más difícil. Si la paso... ¡No! ¡Ah! Maldición. Es que es muy difícil esa parte. Es muy difícil. Ok, bueno, pero llegamos hasta ahí Eso es lo que quería, llegar hasta ahí Vamos a ver si puedo pasarlo Así que, nos vemos en un segundo cuando volvamos a esa parte O cuando haya algo interesante okay, estamos acá de nuevo La torre Ten cuidado, eh, porque yo dije que esta es la más fácil Pero el hecho de que sea la más fácil No significa que no sea difícil <risa> ¿Cómo no? Que no tengo que ir por las, las trinkets Porque eso, como digo, lo haría como cinco veces más difícil Y hay muchas partes que son muy fáciles Sin agarrar las trinkets Y muy difíciles agarrando las trinkets ¿Sabes cómo es que me es lo mismo Bueno, no es lo mismo, pero me refiero En ese término, sí okay. Vamos, vamos. Que okay, prácticamente esta fue esta es la parte más difícil. Ahora no hay que perder. Vamos. Okay. Bien Bien, listo, perfecto Vamos, vamos, estamos de nuevo Vení conmigo, Vermilion Vamos a la dimensión gris a morirnos <ríe> Vale perfecto perfecto perfecto muy bien muy bien muy bien a ver eh, acá donde estaba acá dónde estaba está es la parte jodida está es la parte jodida bien Bien. Bien. Ok. Igual con lo que viene también es difícil, ¿eh? Va a ser lo más difícil, pero... Perfecto. Bien. Ojo con esto, ¿eh? No. Por apurado. Me pasa esto por apurado, maldición. Bueno, un intento más A ver si llego, ¿no? Bueno, un intento más, a, si llego a la torre y pierdo antes Bueno, bueno acá estamos Acabamos de eh, ganar el laboratorio O sea, el, en el que rescatamos a, a Victoria, nuestra amiga azul Y bueno Ahora toca la torre, ¿no? <ríe> a ver, vamos a ver si, si podemos llegar bien Vamos eh, a llegar más lejos, ¿no? En, en... O si lo podemos pasar, estaría genial si podemos pasar En este intento el Intermission, el primer intermission O sea, la animación gris Porque Porque, porque también está, estaría a ver lo que hay después, ¿no? Ya <ríe> o sea, dos vídeos que estoy atrapado Y maldición Pero bueno Ah, oh, no, voy uno, solo grabé uno, sí, sí, cierto Bueno, psicotales de que le hicieron ¿no? Ok Pasa que grabé uno, pero no lo subí Porque, no sé, quedó medio aburrido, o sea No hice nada interesante cambio cambio, este llegué dos veces a la intermission, estuvo muy bueno y quizás van a ser tres, no sé. Uh, que uh, se pierde ahí, eh. ¿Lo vieron? ¡No! Ah, qué cagada, por haber llegado de nuevo. Siempre pierdo mucho mi maldición, pero bueno. A ver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eh, si les gustó, denle un like. Y si no les gustó, denle dislike. No sé qué quieres que te diga. Y no, espero que en el próximo video pueda pasar esa parte. Porque <risa> Porque sí, estaría, vivo, estaría bueno mostrarles lo que viene después. Pero bueno, chau. Ok, ahora sí, el próximo video va a ser eh, pasando la, la intermisión, la primera intermisión, es decir, la dimensión gris. Eh, y bueno, si no me sale no lo voy a subir, o sea, el siguiente video que subo va a ser pasando la intermisión. Y bueno, eso, vos data. Suscribite <risa>